Eh, ¿Qué es lo que dice? El mercado. ¿El mercado? qué va a hacer el día con el mercado? Ah, pero eso, eso hay que preguntarse más Alegría, día. Porque qué día? ¿Cómo yo puedo saber qué va a hacer el día con el mercado? Casualmente creó eso. Hubo un debate por una circular que se atribuye a Alegría, día, pero que quien la puso en ejecución fue la encargada de recursos humanos del ayuntamiento, eh, doña Oneida, de que el empleado que más sintiera hoy al ayuntamiento podía darse por cancelado. Y yo ayer hice un comentario de que el ayuntamiento, como institución más cercana del pueblo, tenía que dar un servicio y, y no podía estar cerrado. Y es verdad que no puede estar cerrado. Ahora, eso no quiere decir que todos los empleados tengan que estar en el ayuntamiento. Pero los jefes departamentales clave, porque ahora hay un susto ahí, que decía una funcionaria media, que ellos tienen el temor, que ellos tienen, que ellos entienden que el ayuntamiento es un foco de contaminación. Y que entonces ellos tienen el temor de ir al ayuntamiento y que se puedan contaminar con eso. Que incluso hay dos capatás que lo sacaron algo, me decía esa persona. Y la verdad es que eso crea un pánico. De, usted sabe que ahí hay un foco de contaminación y que el alcalde fue... y que murió hecho fue del alcalde. Ahora eso crea más. Pero me daban otra queja. El amigo tesorero de la peña, eh, Juan Ramón García, que el banco de reservas no ha estado funcionando. Y que los lo, lo pocos que logran ir a la reserva no pasan de papeleta de 100 pesos. Y que la mayoría de los bancos han estado cerrados. ...con varias sucursales cerradas... ...este es un momento... ...que los bancos deben de estar abiertos... ...la asociación Duarte... ...en su sede principal ha estado abierta... ...la, la de frente al parque... ...pero... ...no pueden cerrar... ...porque una gente que quiere buscar dinero... ...para hacer compra... compra ...que ahora le en COVID y en medicina... ...si le cierran la puerta... ...de esos bancos donde usted tiene su dinerito... ...o los que lo tienen mucho y encuentran que no tienen la capacidad para comprar, porque cuando van al banco, el banco no está, o cerró, hay varios bancos que han cerrado aquí. Pero deben de dar algún tipo de servicio. Todas las instituciones no pueden cerrar, las instituciones que sean clave, no pueden cerrar, porque eso sería catastrófico. Se lo digo con sinceridad, eso sería catastrófico entonces eh, hay muchas quejas, en distintos me han puesto muchos mensajes de sitios que no ha ido nadie de sitios que lo, lo han abandonado eh, miren, muchos mensajes tengo ahí que no ha habido presencia de nadie de funcionarios de ninguna índole, Macorís sigue huérfano, pero me llamó una señora ahorita me decía, pero la gente se queja de que los funcionarios de aquí no da la cara pero es que están todos enfermos y ella me hizo una lista de los funcionarios eh, eh, que están enfermos y bueno, es un poco complicado la suerte eh. ¿eh? sí, mire, le decía que porque se nos va a ver ese Facebook que una señora me llamó para no el programa ella decía Más, pero la gente se queja de que no hay que los funcionarios no están dando la cara. Y ella me decía: ¿Por qué están todos enfermos? El gobernador está enfermo. El alcalde está enfermo. El, vice, el, el alcalde electo está enfermo. La vicealcaldesa de Leta está enferma. El director del hospital está enfermo. El director de salud pública. O sea, ahí es verdad. Pero hay otros que no están enfermos. Que pudieran dar la cara y no están dando la cara. Aquí hay muchas ausencias que debieran estar presentes, yo tengo entendido que el senador, el senador no está enfermo,